¡Buenas! ¿Cómo estáis? A dar comienzo la entrevista con Marisol Delgado de Acoplado con Orden. Eh, Marisol nos va a hablar un poco de, pues eso, lo que os decía, cómo nos puede ayudar um, a cómo podemos tener la habitación de los peques en orden, eh, cómo podemos eh, mantener esa habitación más o menos organizada con todos los juguetes que solemos tener... Eh, que más también nos, nos va a dar algunas ideas para guardar juguetes y para poder eh, hacerles un poquitín la vida más fácil a los nenes y, y poco más, o sea, bueno, poco más no. Hay bastante, bastante de lo que hablar y creo que puede ser una, una entrevista bastante curiosa y que os va a ayudar muchísimo. Hola. Hola Marisol, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy aquí intentando eliminar una cosa ahora. Que esto de las tecnologías no es lo mío, ya, ya. Bueno, bueno, ya llevas no, ya ya que... experiencia. Sí. <risa> Más que yo, en Instagram. Ya. estoy aprendiendo aquí ensayo y error por como sea, ya voy a aprender. Pues así es como mejor se aprende, como digo yo, cotillando, cotillando en ah, las nuevas está, tecnologías total. No, no me queda otra, nada, estoy mirando aquí y tengo buena conexión, creo, ¿no? Por ahora. Venga. Te es con... que, te, te has conectado, que te has conectado un poquito antes, entonces me has pillado ahí y digo, uy, pero si ya está conectada. Nada, yo estaba aquí dándole dándole rollo a... Mientras iban conectando y contando un poco cómo va a ser, porque claro, como este va a ser el único directo que voy a hacer en directo, el resto van a ser entrevistas ya previamente grabadas, pues bueno, era un poquito... Eh, que ellos pudieran saber un poco la, la dinámica, así que bueno no he contado nada raro, solo eso y, y un poquito de lo que vamos a hablar y, y poca cosa más, a ver si me veis a mí también a ver, ahí mejor, ¿verdad? ya me vais vale y sí me he un poco más que me he puesto la camiseta hoy de acoplado que se vea ¡ah, qué chula, mírala! ¡Qué chula! Voy a hacer... mm, ¡Qué buena idea me has dado! <risa> sí, sí bueno, vamos a empezar, Marisol, porque esto como dura como mucho una hora, la idea es vale. eh, grabarlo. Bueno, aquí no hay que darle a ningún botón, ¿no? Al finalizarse va a buscar el punto. Vale, Pi -pi. Pues, pues nada, lo primero que vamos a hacer es eh, presentarte. Marisol Delgado es cantante especializada en copla y es organizadora profesional de espacios de casas. Pero, ¿qué es eso, Marisol? Explícanos un poquito qué es el organizadora de espacios de casas. Bueno, pues yo lo defino como una profesional especializada pues, pues, en técnicas para optimizar el espacio, para encontrar y definir el mejor lugar para cada cosa, sobre todo para hacerle a, a nuestros clientes ¿no? un día a día pues, mucho más fácil, mucho más práctico, mucho más llevadero, más relajado y ya Qué está. Bien. <ríe> Qué bien, pues sí. Eh. Es, vamos, una profesión muy bonita, ¿no? Porque al final estás ahí ayudando a la gente y a vivir en, en un orden que el orden siempre trae sus beneficios, ¿verdad? Y, y bueno, pues, ¿cómo te pueden cómo les puedes ayudar? ¿Cómo lo haces? ¿Vas a las casas? Bueno. ¿No? ¿Cómo sí, te voy en... Eh, lo puedo hacer presencialmente o lo puedo hacer online vale presencia presencialmente eh, pues eso si tú no tienes ganas eh, no te gusta organizar o no sabes por dónde empezar o, o te da pereza o lo que sea pues yo lo hago por ti vale entonces voy presencialmente ahora actualmente por la zona de, de alicante y murcia también eventualmente por la zona de, del corredor de Nara, de madrid alcalá de Henares y todo esto vale aparte de guadalajara y demás y eh, también a alguna parte de Andalucía, como Córdoba, Granada y Jaén, también suelo, suelo ir bastante. voy yo estoy a camino, a caballo, como se dice, entre toda esta partes de, de, de España, ¿no? Qué bien. No, pues te mueves en muchos sitios. Y es curioso lo de, la, de hacerlo de manera virtual, también creo que puedes llegar a mucha gente, ¿no? La verdad. Sí, también, también lo puedo hacer online, que en los online lo tienes que hacer tú, pero eh, yo te marco los, los pasos a seguir, no te ha, te hago la hoja de ruta, digamos, de todo lo que tienes que ir haciendo. Qué y bien. Nada más. Qué fenomenal. Les estaba comentando que, como va a ser el único directo que voy a hacer por aquí, a, a menos que la cosa cambie y que, bueno, pues que sea que os guste más este formato, eh, lo suyo sería que me, nos fuerais dejando en comentarios las preguntas que te puedan ir queriendo hacer, ¿vale? Porque aunque lo hemos publicitado varias veces, sí que tenemos alguna que otra pregunta por aquí para el final del vídeo, pero bueno, a lo mejor eh, van surgiendo ahora con, con los espectadores que nos están viendo, así que ahí lo dejamos en comentarios, intentamos responderlo sobre la marcha, ¿te parece? Vale, Perfecto. pues cuéntanos un poco, ¿cómo podemos hacer en esa habitación infantil? que tienes? ¿Nos puedes dar alguna clave para que nuestros niños sean ordenados? Niños y niñas, ¿no? Eh, eh, sí. Niños, adolescentes, lo que sea <risa> Cuéntanos bueno, bueno, Isabel, lo primero es ser su mejor ejemplo Por supuesto Si los padres, si los padres eh, no somos organizados, no somos ordenados Y llegamos a casa y vamos soltando las cosas en cualquier sitio donde pillamos Los niños nos ven y nos van a imitar eh, somos expertos van a ser lo mismo que nosotros hacemos entonces no podemos pretender que los niños sean ordenados y organizados si nosotros no lo somos si nosotros no tenemos lugar para cada cosa y, y todo esto no claro Así que eso es lo primero vale y lo segundo que no tengo una varita ya quisiera yo no <risa> varita mágica no tengo ni, ni esto o se hace si por arte de mafia hay que dedicarle tiempo constancia paciencia mucha paciencia mucho amor mucho cariño y bueno, y, y po, pues eso, hay que, hay que estar ahí, ¿no? hay Tiene un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, ¿no?, que, que hacer con esos niños, un trabajo que hacer con ellos, para enseñarlo. Como en todo lo que tiene que ver con educación, claro, al final eh, nos toca eh, trabajar mucho, pero luego al futuro da frutos, ¿no? O sea, aunque no se vean en un momento dado, pronto, quiero decir, a, a la larga, al final, sí que se les puede enseñar a ser ordenados, ¿verdad? Si sí, somos constantes. Sí, claro. Eso es, al final estamos sembrando para que en un futuro, ahora y en un futuro sobre todo, cuando ya sean adolescentes y todo eso, pues sean ordenados y organizados, que no tengan la, la habitación como una como una leonera, ¿no? Como decimos. Así que nada, vamos a dar alguna, alguna ideas, ¿no? O cosas que nos pueden ayudar para, para eso, para enseñarles a ser ordenados y organizados, ¿vale? Por Venga, ejemplo... Eh, podemos eh, crearle el hábito de, de hacer la cama, ¿vale? Aunque sean muy pequeñitos, un niño de dos, tres años, ¿vale? Tres, más que dos, eh, es perfectamente capaz de hacer su cama. Aunque sea mal, evidentemente no la va a hacer bien, pero eh, tenemos que reconocerle ese trabajo, alabárselo, elogiarlo y no ir, que hagan la cama y corriendo a, a nosotros a hacerla mejor, ¿no? A, a terminarla de hacer mejor porque ellos no la han hecho perfecto, ¿no? O sea, ellos lo han hecho bien y, y, y le decimos, ¡ay, qué bien! para animarlo, para, para que lo sigan haciendo y crearles ese hábito, ¿no? Y esto es un pequeño pasito para, para luego lo, lo que viene después, ¿no? ¿Qué más cosas? Eh, por ejemplo, podemos eh, eh, enseñarles que tienen que recoger antes de irse a cualquier sitio, ¿vale? Antes de irse a la cama, tienen que recoger los juguetes. Antes de irnos a, al cole o, o a donde sea, tienen que recoger los juguetes. Y algo muy, muy importante es que deben de coger también eh, el hábito y la rutina de que cuando juegan, terminan de jugar con un juguete, que guarden ese juguete antes de sacar el siguiente. Porque así les va a ser mucho más fácil recoger. Si no, luego al final se van a juntar con un montón de juguetes y les va a dar pereza, mucha más pereza, al tener que recoger un montón de juguetes de golpe, ¿vale? Que si los van recogiendo poquito a poco. Vale. Eso es cierto, ¿eh? Eso es muy difícil de aprender. Vamos, muy difícil no. <risa> Me refiero a que muchos lo hemos aprendido muy tarde. Y una vez que lo aprendes, tu vida cambia, claro, efectivamente, sí. Sí, mm. es verdad. Sí, al, al principio, si son muy pequeños, les tendremos que ayudar, les tendremos que echar con la mano, evidentemente, pero, pero se consigue, ¿vale? Si somos constantes, se, se consigue, ¿vale? Mm. Eh, y luego, eh, decirle una consecuencia lógica, y es que si no son capaces de recoger todos los juguetes que tienen. Pues es que es posible que tengan que tener menos juguetes. No es ninguna amenaza, ninguna amenaza, ningún castigo, no nada de eso de «¡Como vean los juguetes por el suelo, te los voy a tirar todos!» No, <risa> porque luego además son amenazas que normalmente no cumplimos, ¿vale? Simplemente una consecuencia lógica. Oye, mira, tienes todos estos juguetes, yo confío en que tú los vas a recoger, pero si no eres capaz de recogerlos, igual tenemos que plantearnos tener menos juguetes. Y así pues será mucho más sencillo, mucho más rápido recoger. Claro, simplemente eso. Y vale. nada, la, la, la cultura de la donación también, ¿no? El, el hecho ah. de que, de que ese juguete con ese juguete van a poder jugar otros niños, que él ya no utiliza a lo mejor ese juguete y, y, y otro niño para otro niño va a ser pues muy, muy necesario, ¿no? Hay niños que por desgracia no, no tienen tanto como, como los nuestros, ¿no? Y, y bueno, pues esa donación pues le va a venir muy bien. Eh, además... Le estamos enseñando a no tener apego a las cosas materiales, ¿no? Que lo que importa no son la, las cosas, sino sino las personas, las experiencias, ¿no? Claro, sí, sí, sí, es verdad. A veces sí, es verdad que tenemos más apego a las cosas materiales que a las propias experiencias, que al final es lo que nos queda, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? No un muñeco a lo mejor ya hecho polvo. Sí, es cierto, Sí. Yo, mira, a mi madre se lo decía esta tarde, esta misma tarde, ella es que, que siempre quiere comprarle cosas. Ay, porque yo le quiero comprar, para que se acuerden de mí, para que no se quede. Y, mamá, si es que al final no se van a acordar del juguetito que tú le has comprado. Ellos, regálale momentos con ellos, ellos se van a acordar de los momentos que han pasado contigo, con su abuela, no del juguetito que le has comprado. Que además son juguetitos, la mayoría, los que piden de, de si el God, kinder, de si la maquinita, que son juguetes de 24 horas y estoy diciendo mucho. ¿sabe? Que le duran 24 horas que es que no llega a 24 horas y sí, además, jo, yo en ese sentido tengo una mini guerra ya las tengo un poquito más centradas, pero con juguetes de plástico de, de plástico que no, lo que tú dices 24 horas, ya intento mmm, pues explicarles que con eso, por ejemplo, el planeta se contamina muchísimo y que es un poco absurdo, ¿no? Que lo suyo es comprar un juguete más duradero y bueno, poquito a poco lo van entendiendo además estas edades que quieren ellas participar mucho en el cuidado del planeta y están muy concienciadas es, es verdad eso daría para otro directo. Vale. Eso no es, tengo... eso es. sí, es verdad. sí bueno Pues irle eh, enseñando poquito a poco todas estas cosas, no el no acumular, el no comprar y el no tener a lo loco cosas y con, con todos estos pequeños objetos le estamos enseñando esto no a, a nuestros niños que, está, que es tan importante ¿no? para ahora y para su futuro. Sí. Y bueno, yo veo sobre todo son tres problemas importantes en el tema de acumular juguetes, ¿vale? Los tres problemas principales son. Primero, compra, compramos juguetes que nos gustan a nosotros, o sea, compramos juguetes para ellos que nos gustan a nosotros. Entonces, evidentemente, un niño, es muy raro que te diga un niño, no, ese juguete no no me lo compre, porque va a ver, a ellos les gusta todo, pero va a jugar un rato con ellos y luego se va a quedar un rincón. Entonces, mucho cuidado, ojo, con comprar esa Barbie que nunca tuve o esos legos que tanto desee. Mm, no, ¿vale? Vamos a pensar bien lo que le gusta a, al niño, ¿no? Y vamos a comprarle lo que le gusta al niño, no lo que nos gusta a nosotros. Los otros no lo compramos para nosotros, pero no para el niño, ¿vale? El segundo problema sería que, que desean algo desea un juguete y lo tienen al instante, o sea ellos nos piden, nos piden algo y muchas veces es que nos lo piden por la mañana y por la tarde ya lo tienen o antes. Entonces, es que acaban de abrirlo, o ni siquiera han acabado, han acabado de abrir ese, ese juguete, que ya están pensando en su siguiente objetivo. Es que no, o sea, es que no les da tiempo a, a disfrutar de ese juguete ni, no, porque es que van con otro estímulo, ya, venga, ya, ya otro, ya, ya, ya tengo este, ya lo he conseguido lo que quería, ahora voy a pensar el siguiente que quiero. Entonces, es que esta estimulación tan, tan rápida, esto no, vamos, yo claro. pienso que esto es malísimo para ellos, y tú me entenderás mejor aquí, ¿no? O la sea, cultura del. Justo la cultura de la hora, lo quiero ya. Si ya de por sí los niños son, lo quiero ya porque es, necesitan esa inmediatez, pues no les ayudamos tampoco a, a que se alejen de, de ese tipo de, de conductas, claro. Prueba de ellos claro. a los reyes, claro. por ejemplo. El día de Reyes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a los niños abrir regalos, regalos y abro uno, lo, lo aparto, voy a por otro, lo aparto, vamos. Que a veces dices, pero ¿le ha gustado o no le ha gustado? No no sabes lo que es. ¿Tú te acuerdas de lo que te han regalado los Reyes o no? Sí, es verdad. Sí. Sí, esto, bueno, esto lo tenemos en el otro directo que hicimos, que, sí. que te hice ya a ti la entrevista. Todo esto lo hablamos en el otro directo, ¿no? En la acumulación de juguetes de Navidad, Reyes, cumpleaños y demás. Sí, sí. sí. Mira, yo le, le aconsejaría a los padres que por lo menos esperasen mínimo una semana, ¿vale? Cuando un niño pide un juguete, mínimo que se espere una semana para comprárselo y cuanto más mejor, para asegurarse que no es un capricho, ¿vale? Por sí, menos porque eso. muchas veces se olvidan del juguete, o sea, en ese momento les entra por la vista y se olvidan, ¿no? Mm. Yo, yo sí. sí lo he hecho alguna vez con las mías, en sí. plan de, bueno, pues para tu cumple, ¿vale? Y si veo que me está dando mucho que me lo pide de forma habitual, ya es cuando me planteo el decir, bueno, pues a lo mejor sí que lo quiere, ¿no? Mm. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y la otra cosa que sería que cuando entra un juguete nuevo, uno viejo tiene que salir, o sea, tenemos que hacer sitio a, a lo nuevo. Claro. Ese, ese es uno de los problemas principales también, ¿no? El hecho de que, de que no salen, no se entran y no salen juguetes. Entonces, pues vamos acumulando, no hay sitio para tanto. Ahí, claro, ahí daría lo mejor también para otro vídeo, ¿no? Porque cuando tienes pensado tener, por ejemplo, los juguetes de recién nacido, de bebé, que tienes pensado tener otro bebé, pues, ¿para qué los vas a tirar, no? Es mejor quizá guardarlos. Pero sí, quizás sacarlos de esa zona, ¿no? donde están los juguetes del niño más mayor. Sí. Sí, muchas posibilidades de hacerlo. Por lo menos quitarlo de, del espacio práctico y, ¿no? El, el espacio que tenemos ahora mismo, ¿no? No me sale la palabra ahora mismo, pero bueno. el espacio. El, ¿El espacio. Perdón, ¿has dicho? Visual. Sí, no, sí, pero bueno. aparte es el, el práctico, el que el que tenemos ahora mismo aquí para jugar, ¿no? Estos son los sí. juguetes con los que estamos jugando, ¿no? El, el espacio utilizado, ¿no? Entonces Eso. podemos guardarlo en otros sitios que para cuando venga el hermano, pues ya lo saquemos en el trastero, en un altillo, en, ¿me entiendes, no? Sí. Pero no en, el, no en este espacio que estamos utilizando ahora, ¿no? Es verdad, Sí. Hmm. Pues y luego ya sí. pues, cuando ya, ya venga el hermano pues ya haremos sitio para los juguetes del hermano, ¿no? Eh, Tendremos que hacer otro, otra reorganización de juguetes, ¿no? Digamos. Claro, no, no, lleva razón, eh. Muchas de las, yo creo que muchos pecamos de estos tres problemas. Sí que es verdad. Yo he pecado con el primero, muchas bueno, muchas veces no, alguna que otra vez, ¿no? Con, yo toda la vida he querido un enuco y fue el primer muñeco que le regalé a mi hija, un enuco. Luego, no juega, juego yo. Cuando jugamos a las muñecas juego yo con el enuco, siempre me lo pido yo y yo soy feliz. Pero yo soy feliz, ella ¿eh? pasa del muñeco, ¿no? Coge otro. O sea que ahí me has dado un clavo tú. Muy bien. Bueno, ya, ya lo sabes ya lo sabes ¿Y cómo podemos mantener esa habitación ordenada? Ya hemos hecho la limpieza, ya hemos pensado en los juguetes y ¿qué hacemos ahora? Porque ocupan tanto sitio los, los juguetes de los niños, están son tan grandes y además nunca se rompen no están a prueba de, de roturas nunca hay manera de quitarte un juguete que esté prácticamente un juguete en, sí, sí. no de los de 24 horas un juguete un poquito en condiciones sí cómo lo podemos sí, sí. cómo podemos mantener ese orden en esa habitación infantil vale pues mira eh, lo primero las habitaciones infantiles deben estar muy muy bien estructuradas vale eh, les debemos les debemos dar la mayor autonomía a los niños entonces para esto eh, los padres debemos de incluso ponernos de rodillas más o menos a la altura aproximada de los niños para ver la habitación con los ojos de ellos, ¿vale? Cuando nos agachamos, nos ponemos a su altura vemos otro mundo, o sea, vemos cómo lo ven, cómo lo ven ellos, entonces para ellos, si son muy pequeñitos, el tenerse que, que levantar así, inclinar y con, con un equilibrio inestable que tienen, ¿no? El tener que coger algo de, de un mueble de un metro, pues, es que para ellos es un gran esfuerzo. Entonces, no nos damos cuenta, ¿no? Si queremos que, que recojan, tenemos que ponérselo lo más fácil posible, ¿vale? Sí. Entonces, sí. Eh, esto esto sería lo, lo primero, ¿no? Ponernos, ponernos a su altura. Luego, pensar bien. Si tienen un sitio definido para cada cosa, por ejemplo, cuando llegan del cole, ¿tienen un sitio definido para dejar la mochila y para dejar el abrigo? Eh, por ejemplo, cuando se van a duchar o, o en el momento en el que se quite la ropa sucia, ¿ellos saben dónde tienen que echar su ropa sucia para, para que se lave? Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, ¿tienen un sistema, ¿no? como hemos dicho, los juguetes? ¿Tienen un sistema de orden para sus juguetes establecido? ¿O una mesa para estudiar, para hacer manualidades y, y demás cositas que, que hago Bueno, estudiar, claro, tan pequeño no, pero más hacer manualidades, pintar y todo eso. Pues, sí. entonces, plantearnos estas preguntas y decir, bueno, pues lo primero que tengo que poner entonces es un perchero, por ejemplo, ¿vale? Para definir un sitio, un lugar, que va a ser el mismo lugar para siempre, para dejar su mochila y su abrigo cada vez que lleguen del cole. Entonces, cada vez que lleguen del cole, un perchero a su altura... Ahí dejan su mochila y ahí dejan su abrigo, ¿vale? Si se quitan los zapatos, en el caso de los míos, los míos llegan, se quitan sus zapatos y tienen su sitio para, para dejar los zapatos de la calle y se colocan los de casa, ¿no? Claro. El tema de la, de la ropa sucia, pues yo por ejemplo tengo el sector de la ropa sucia en el baño, entonces cuando se van a bañar ellos se quitan la ropa y lo echan a, a, al sector de la ropa sucia, ¿vale? Ya eso lo saben ellos. Eh, si lo que es, tener en el cuarto o donde ya cada uno donde le venga le venga mejor no y bueno, ahora después hablaremos de, del tema de, de la mesa y de la mesa de estudio y, y demás vale pero vamos con los con los juguetes no eh, bueno también el armario, el armario y los cajones y algún perchero o demás, todo lo que pueda estar a, a su altura, ¿no? Eh, si la barra de, del armario, incluso podemos bajar la barra donde se cuelgan las prendas, ¿vale? Las podemos bajar para que esté más a su altura. En el caso de mis niños, cogen una silla, se suben y, y lo coge Ya son un poquito más mayores y la verdad yo no me preocupo tanto de, ¡ay, que se van a caer! o No, les dejo que ellos se busquen la vida, ¿no? pero quien le dé un poquito más de miedo, pues si lo baja la barra, pues lo pone, lo coloca a su altura y ellos mismos pueden elegir la ropa que se van a poner o eh, incluso ayudarnos a guardarla cuando la doblan, los míos la doblan a su manera también, la guardan en, en su sitio de ellos, a su manera. Así que claro. es importante no darle autonomía, todo esto le, le está haciendo que sean más ordenados en el presente, eh, también para un futuro y además le estamos haciendo responsables de, de todas sus cosas, ¿no? Que creo que, que es vital, ¿no? Esencial, es para que... esencial. sí, sí. Eh, Nada, los juguetes, pues, pues a ver, lo, lo principal de los juguetes pues, es la principal queja de, de los padres, ¿no? De, ay, que mi niño no recoge los juguetes, madre mía, como tiene la habitación llena de juguetes por el suelo y demás. Pero, ¿tienen esos juguetes un sitio definido o ni siquiera nosotros sabemos dónde van esos juguetes? pues no podemos pretender que los niños lo sepan y luego recojan si no, si no lo sabemos nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es hacer una buena limpieza, como hemos dicho, pues lo que tú has dicho, los juguetes de cuando eras más bebés, si no vamos a tener más niños o lo que sea, pues no hace falta guardarlos directamente, los donamos o los vendemos si queremos ponerlo a venta, pero cuidado con esto de la venta, ¿eh? No dejemos mucho tiempo en venta algo, si no se vende, se baja el precio y si no se vende, a donarlo, porque es que si no, al final se nos va quedando ahí. Sigue acumulando, ¿vale? Sigue quitándonos sitios, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues hacemos esta limpieza, donamos, hay asociaciones, colegios, guarderías, eh, bueno, centros de, de menores, o sea, hay muchos, muchos sitios que, que recogen juguetes, ¿no? Así que eh, sería buscar por internet y a ver en mi ciudad, en mi pueblo y tal, dónde puedo llevar, dónde recogen juguetes. Los llevamos y los que estén rotos. Al reciclaje directamente, vamos, ¿no? No, no lo penséis, ¿vale? Además hay que eh, llevarlos a un punto limpio, no se pueden tirar a la basura los exactamente, juguetes. Exactamente, sí, sí. sí no van al plástico. Sobre todo si son muy grandes, tipo moto y cosas así, los uh, puntos limpios. Sí. Eso sí. Eh, bueno, y ya que hemos hecho la, la limpieza, no lo suyo sería con ellos, eh, si es posible, porque ya que son sus juguetes, ¿no? Eh, tanto elegir los que se quieren quedar y los que no se quieren quedar... Eh, esto, pues, habría que hablarlo bien con ellos, eh, bueno, hacerlo con... Ahora después lo diremos como con juego, ¿no? Y demás. Pero eso, a ver, ¿cuál te quieres quedar, cuál no? Hay que, hay que mirarlo. Después lo, lo explicamos en la última pregunta un poquito mejor, ¿no? Entonces, vale. ya que hemos hecho la, la limpieza, pues ahora vamos a, a categorizarlos, ¿vale? A, a ponerlos pa, por categoría, muñecos con muñecos, coche con coche, eh, animales con animales, ¿vale? Y... Cada categoría va a una cesta, a, a una bandeja, a una caja, donde sea, pero cada categoría en un sitio y etiquetado, ¿vale? Con su etiqueta. Si son muy pequeños, en lugar de ponerlo con palabras, una imagen, ¿vale? Muy pequeño, la imagen del coche, ¿vale? Aquí van los coches, imagen del coche. Y, y así pues se lo ponemos más, más fácil, no sí. van a tener problema para, para guardarlo. Y es mucho y nada, más cómodo, lo... ¿no? Porque además tú lo metes todo ahí... Muñecas, claro. a la caja de las muñecas, te olvidas, no hace falta que esté perfectamente colocado, ¿no? Claro. Simplemente es que Más estén... fácil para él. Claro. Más fácil para él. Todo es ponérselo fácil, ¿vale? Luego sí. lo recomendable, hacer mínimo dos, dos limpiezas al año, que sería una en Navidades, antes de Reyes y otra antes de su cumpleaños, por Oye. ejemplo, sobre, es recomendable. ¿Vale? Y además perderán, por pues, eso que hemos dicho, ¿no? Ese apego a las cosas materiales y a quedarse con, con la experiencia, ¿no? Que las cosas no, no son importantes. Eh, importante dejar sitio para jugar en la habitación. Si, si van a jugar en la habitación y los juguetes están en la habitación, no nos olvidemos de en el centro de la habitación dejar un espacio libre para que jueguen, ¿vale? Claro. Porque si no, no tienen no tiene los pobres sitio donde jugar, ¿no? Eh, Además, todo esto habría que hacerlo con todas las categorías de la habitación, porque si no solamente, normalmente no solamente hay juguetes, eh, Pues con la ropa, con los complementos, con el material escolar, con los libros, todo el tema de papelería, todo. Deberíamos de hacer esta limpieza, esta, esta organización de descartar, eh, de, de poner por categoría y de etiquetarlo, ¿vale? Para que esté todo bien organizado, bien estructurado. material escolar para mí, fíjate, es de lo peor para poder organizarlo. Sí, vamos. Me, me resulta muy complicado, ¿no? Organizarlo, pero es mi opinión, no es no es, no, no es tan complicado, es que a veces pues, acumulamos más de lo que de lo que necesitamos. También. Por, por experiencia, mi, mis clientes de, que han sido que son profes, no, eh, suelen suelen tener mucho de material escolar, libro y tal, y, y tienen mucho apego a, a esas cosas y les cuesta, les cuesta les cuesta soltar. Pero una vez que entran en esa dinámica, pues se dan cuenta y, y lo, lo aprenden. Lo, es fácil una vez que entra ahí. Ya le coge el gustillo y, y te gusta, ya, ya verá, ya verá. Y no, sí, el ¿Para? hecho de ordenar luego es como un vicio, ¿no? Una vez que has ordenado algo ya quieres tenerlo siempre así. Pero es verdad que el tema material escolar al final, dices, ¿qué hago? Lo meto todo en un estuche, los lápices, los bolígrafos, lo que sea, ¿no? Seguro que tú tienes en tu canal, porque tienes trucos para un montón de cosas, que yo te sigo desde hace tiempo y, y sé que tienes un montón de, de trucos para los puzzles, para un montón de cosas, ¿no? Y, pero ese, no sé si has hecho algún vídeo de eso, pero si no, Tienes que hacerlo, porque nos va a venir muy exactamente, bien. Exactamente de eso creo que no tengo todavía, lo haré, lo haré. Tengo de las cositas del cole, las cositas que traen de, del cole, ¿no? A últimos sí. de año, que traen muy trabajitos, manualidades. Sí, sí, sí, sí, sí. pues nada. Así. Por eso sí, luego ya diremos cómo pueden encontrarte, pero la idea es que luego vayáis allí, que además tienen vídeos muy divertidos y, y muy interesantes, que ayudan un montón. Muchas gracias. Tú también, tú también. ¿eh? Que vayan a, a, educando a AIS también, también. Bueno, pues ya lo que nos quedaría, pues más o menos, lo que suele haber en una habitación, no, no en todas es lo mismo, ¿no? como ahora diremos, pero quedaría la zona de estudio, ¿no? Si son muy pequeñitos, pues una mesa y una silla y un, y un, un estuche, como tú dices, un lapicero con, con algunos colores o algunas pinturas, sería suficiente, más que suficiente, ¿vale? Sí. Pero si luego queremos organizar, como tú dices, pues, todo el material escolar y, y demás, pues a mí me gusta más que todo esté, que no haya ruido visual, que todo esté guardado en cajones, muebles y demás. Entonces, si tenemos cajonera debajo de, del escritorio, eh, lo que podemos hacer es compartimentar esta esta cajonera o bien comprando comprando separadores, o sea, cajitas, ¿no? O sea, para hacer separaciones. Eh, o las mismas tapas, por ejemplo, de las cajas de los zapatos de ellos, que son más pequeñitas, pues se colocarían haciendo diferentes divisiones en el, en el cajón, y por ejemplo, una, en una tapita, pues se pondrían los rotuladores, en otra tapita, por pues los pegamentos, en otra por pues los lápices, en otra, y así, siempre por, por categoría, ¿no? Y, y así con todo. es que al final no es, no tiene mucho, no es muy difícil. O sea, yo creo que lo más complicado de la organización es aprender a descartar. Creo que es donde todos ahí flaqueamos un poco por, por el. Por el apego, ¿no? Por, por ese apego, esa, ese sentimiento de culpa, muchas veces. Bueno, es que hay muchas causas, ¿no? De, de acumulación, que eso se directo, ¿no? Pero va. sobre todo esa. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad, que hay mucha gente, a la además, a la que le cuesta mucho deshacerse de cosas nimias. Yo me acuerdo de pequeña que tenía un, un sillón eh, súper viejo, que estaba además roto, y lo tenía en mi habitación porque me encantaba el sillón ese, jugaba en el sillón. Y tenía hasta, hasta el respaldo roto pero, Y un día ya mi madre dijo Mira, fue a, a freír ese el sillón Que un día de estos te vas a, te vas a hacer daño de verdad ay madre lo que lloré Por un sillón, ahora me pongo a pensarlo Y digo, madre mía Pero en ese momento, ella era pequeña, no sé Que tendría ocho o 9 años, tampoco era muy grande Pero, pero sí, sí, luego sí. lo pienso Y digo, madre mía, ¿qué, ¿qué tendría ese sillón? En realidad, no sé, ni me acuerdo no Pero es verdad que nos cuesta sí es lo que es más complicado y con los niños pues hay que trabajarlo bien porque claro ellos sus cosas son muy importantes para ellos aunque tú le digas anda pero si esto es una tontería de juguetes si esto es los juguetes esos de no, de las maquinitas o los juguetes de, de los huevos kinder vaya tontería de juguetes no para ellos no o sea claro, muchas claro. Veces, mi niño, sus cosas? claro muchas veces mis niños cuidan más o juegan más con los juguetillos esos chiquitillos que, que con los otros que valen más dinero entonces Ojo, cuidado, hay que hay que saber hablar con ellos, saber explicarle bien las cosas, negociar y al final son ellos los que deciden. Pero siempre hay que, venga, o esto o esto, darle a elegir, darle... Hay que, hay que llevar un proceso, ¿no? ¿no? Claro. Exactamente. Si no, si, ya te digo, si, si veis que, que no podéis, porque claro, aquí en un directo no me da tiempo a dar todo, toda la información, ¿no? Entonces, si necesitáis alguna ayuda o algo que sea, pues me escribís por privado que, que yo os he hecho una mano. ¿eh? En todo lo que necesité. Sí, problema. porque a veces hará la falta la ayuda de un profesional, claro, efectivamente. Y ahí entras tú. Sí, pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Claro, claro, <risa> efectivamente. Vale, ¿qué más? ¿Más cositas sí, que podamos hacer? Último, sí, lo último ya como, como idea, ¿no? Como consejo, eh, seguir la, la regla del 60-30-10. Esto es. En, en la habitación de los peques es un poco más complicado, pero siempre siguiendo sus gustos y los gustos sobre todo de colores y, y demás que tengan los niños, eh, sería porque mmm, normalmente están muy coloridas, hay mucho mucho ruido visual con tanto colorido, con tanto no, entonces eh, esto sería pues buscar un 60% del color principal un 30% de un color secundario, que sería, por ejemplo, pues el de las mesitas de noche, ¿no? El, el color principal sería el de las paredes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El blanco o otro color que tengamos, ¿no? Eh, yo aconsejo tonos pasteles, sobre todo porque la habitación es para dormir, ¿no? Entonces, para facilitar el sueño y si además estudian o, o hacen manualidades, dibujan y tal, que al final es para que se relajen un poco también, ¿no? O leen, pues... Que la pared de, del escritorio esté de un color clarito, que no sea ahí muchillón, ¿no? Que ya bastante energía tienen ellos. Además, esto, tú sabes que está estudiado, ¿no? En los colegios, en los trabajos. Eh, tienen un color mmm, estudiado para que no para que no le afecte a, no más no le, no le nerviosos. la psicología nervioso. del color. Efectivamente, la psicología claro. del color. Ahí hay muchos estudios psicológicos detrás. de Colores que te calman, colores que, colores que te activan... Eh. Sí, ahí hay mucho de lo que... De hecho, en los colegios suelen tener normalmente el color o vainilla, ¿no?, o el verde, para porque son más calmados, inducen más a la concentración... Bueno, yo no sé mucho de la te... O sea, reconozco la teoría del color, pero no me la sé al 100%, pero sé que está estudiado y en los centros educativos se hace y en los hospitales también... Hmm. Efectivamente. Sí. Entonces, por pues eso, poner para que haya un poquito más de armonía en la habitación, ¿no? Y sobre todo eso, facilitar el sueño, facilitar, facilitar el estudio, ¿no? eh, Y el 10% sería por los detallitos, ya, el detallito de, de la colcha, los detallitos, los detallitos de, de, de, de, de, los juguetitos, de las cosas, ¿no? Y sí. buscar más una, una armonía de color, ¿no? Que no haya demasiados colores chillones ni, ni demasiadas gamas de, de colores, ¿no? No sé. sí, sí, nada, sí nada. Es, bueno, es posible. Bueno, ¿no? A lo mejor una misma gama de color poder jugar con esos tonos de colores, ¿no? Un azul clarito, un azul más oscuro. Claro. Mm. claro, sí, sí. Sí, eso es. Muy bien, eso es, eso es. Sí, sí. Fenomenal. Pues ahora que ya sabemos cómo organizar un poco la habitación infantil, eh, no sé, ¿nos puedes dar alguna idea de cómo guardar todos esos juguetes? Más allá de lo que es una caja, porque hay juguetes en los que, por ejemplo, eh... Se acumula mucho ¿no? el tema de los puzzles, por ejemplo, que decíamos antes. A mí me encantan los puzzles, a mis niñas también, y tenemos mogollón. Este año los reyes han traído muchísimos, o los juegos de mesa, pero ocupan mucho espacio ¿no? las cajas al final para piezas tan pequeñas. No sé si existe algún truco que tú nos puedas dar o, o, o cómo hacerlo para que para ellos sea más fácil, ¿no? Si en cajas, si en sacos, si... no sé, cuéntanos un poco, a ver, danos unos tips ahí que podemos hacer. Pues mira, para el tema de los puzzles que nos comenta sí que hay, ¿no? Eh, lo primero, por ejemplo, los puzzles, los juegos de mesa, si los dejamos en las cajas porque tengamos espacio, porque es que las cajas ocupan mucho espacio, como tú estás diciendo, si los dejamos en cajas para que a ellos les sea más fácil cogerlo y sacarlo y volverlo a meter en su sitio, no ponerlo en montañita, no ponerlo una caja encima de otra. ¿Por qué? Porque es que el niño necesita un esfuerzo para subirlas de arriba, para cogerlas abajo y luego volverlas... A... O sea, no... Es muy complicado para ellos ¿no? Entonces es mucho más sencillo si las ponemos en vertical, ¿vale? Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, ¿vale? Claro. Todas las cajas, así de manera que yo saco esta y dejo este hueco y luego vuelvo a meter la caja aquí en este hueco. Así es mucho más sencillo, ¿vale? Las cajas de los lados apenas se mueven y es todo vertical, ¿vale? Y... Luego, si queremos ahorrar y optimizar más ese espacio, podemos coger y meter esos puzzles, sacarlos de las cajas, recortarle a la caja, a la portada de, de la caja, ¿no? La tapa, que normalmente está el dibujo uh -huh. del puzzle, recortarlo, ¿vale? Coger una bolsa así, si cogen una bolsa de estas de cierrecita. o si no, traigo aquí un, una, una idea, ¿vale? Que serían estas bolsitas con cremallera, ¿vale? Que las hay de diferentes tamaños, según cómo sea el puzzle de grande, ¿vale? Eh, las hay en cualquier bazar, la, las he visto, ¿vale? Si no por internet también, tú pones bolsas para guardar un puzzle y estas están bastante bien, ¿vale? De precio y, y con su cremallera y demás, tú coges, metes ahí lo que es el dibujo que hemos recortado del puzzle y el puzzle. Y ya estas mismas bolsitas, si es posible, a su vez, en vertical, en una caja, ¿vale?, en cualquier caja, en cualquier caja, por ejemplo, de tipo caja de, de, de los muebles trofas de Ikea, ¿vale?, que me encanta lo que te has dicho, idea para guardar juguetes. A mí los que más me gustan son estos. Además, he, he puesto este tamaño porque son más bajitos para niños más pequeños, también los hay más altos, ¿vale?, hay... Puedes combinarlos como quieras, cajón pequeño, cajón grande, eh, los más altos, puedes colocarle aquí otros cajones más pequeños o otro cajón grande, o sea, las combinaciones. Y que además quiera. hay diferentes ¿Entiendes? combinaciones, sí, están las escaleras, sí, sí, ¿no? Sí, diferentes, ¿no? Colores, diferentes colores y demás, pero yo he puesto el blanco por supuesto por de armonía de color, ¿vale? Además no se ve el mueble porque es blanco. El papel es blanco, pero bueno, lo hay en madera también, como queráis, ¿vale? Y, y nada, lo que, lo que iba a decir que si son un poquito más altos, por favor que estén anclados a la pared. Porque ya ha habido algún accidente de, con niños que no hay ninguna tontería. Entonces, los muebles que estén anclados a la pared es, es bastante importante, ¿vale? Para que no sí. se caiga el mueble. Sí, ¿vale? porque basta que y, tengan peso ¿no? para que se venza, claro. Claro, entonces no, en una cajita Claro, una cajita de estas, pues a su vez los colocamos en vertical y ponemos puzzles. aquí está todos los puzzles ahí. Entonces así ocuparían mucho menos espacio. Claro. ¿Vale? Claro, los juegos de mesa, pues lo mismo, en bolsitas de esas, si nos cogen en bolsitas de esas, pues también, ¿vale? Es ir buscando ideas para que no, no nos ocupen tanto, tanto espacio, ¿no? Y más ideas para, para guardar juguetes, por ejemplo, si en lugar de de tenerlos en la habitación, los tenemos que tener en el salón porque no hay espacio en la habitación para jugar, eh, lo ideal sería que se estuviesen integrados dentro de los muebles del salón. O sea, dentro de los muebles del salón, que tuviesen un espacio, eh, pues son las cajitas, las cajitas transparentes, por ejemplo, de, de juguetes de estas de, de, pues, lo mismo, de un bazar o de Ikea, o hay en sitios mil, ¿no? En internet, donde sea cajitas de plástico transparente, con su tapa, sin tapa, como sea. ¿vale? Para meter, metida en el mueble por categoría y, y etiquetada. Pero así para quitar ruido visual de, del salón, pues que estén dentro de los muebles, ¿no? Para si tú quieres luego leer en el salón o hacer cualquier otra cosa que te requiera concentración y relajación y demás, que no estés viendo ahí colorines y, y cosas que no no que no te van a relajar. Más bien te van a estresar, ¿no? Así que, bueno, de, de idea yo creo que, que con estas... A mí, eh, me funcionan muy bien, a mí me funcionan muy bien unas de IKEA, que, so, que no son cajas de almacenaje, son, son como cubos de basura que se apilan y tienen una tapita, uh -huh. no son cuadrados exactamente, ¿vale? Y tienen como una tapita que se abre solo en la mitad y entonces ahí puedes poner lo que quieras, pues los puzzles, los juguetes, y las puedes almacenar eh, haciendo una torre, ¿vale? Y las uh -huh. hay de color, creo que solo las hay de color blanco, con lo cual. Pues es un color armonioso, como dices tú, y quizá pueda venir bien. Es que no os puedo sacar ninguna así para que veáis, porque son grandes, ¿sabes? Sí, son la, la, los cubos de reciclaje, ¿no? Creo que, que nos pueden ¿no? Que la tapa entera se quita y tiene como dos compartimentos, ¿no? Puedes quitarla entera o solo quitar un poquito y además. Tiene la ventaja de que al apilarlos abres la tapita pequeña y entonces puedes meter, llegar hasta el final de la caja sin necesidad de tener que moverlas o quitarlas, ¿no? Y, y es súper cómodo porque es lo que tú dices, es meter, yo eh, qué sé, eh, los Lego, ¿vale? Los vas metiendo ahí y listo, no tienes ni que organizar esa caja. Claro, Entonces, eh, todo, lo que, lo, todo lo que se ocurra, siempre que sea fácil de meter, de sacar, eso, ponérselo fácil a los niños, que si para ti ya es un poquito complicado, para ellos ya es que no lo van a hacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo más fácil, mejor. Y cuanto menos altura, mejor, como hemos dicho, ¿no? Y, y, y ya está. ¿Y las estanterías? ¿Estanterías de pared, de...? Sí, eh, yo lo recomiendo menos porque me gusta menos el ruido visual, ¿no? Eh, porque al final en la estantería los juguetes van, van a estar vistos. Eh, pero a, si están en estantería, que a su vez estén metidos en caja y etiquetadas. Porque el hecho de que estén sueltos, aunque tú le pongas, por ejemplo, la etiquetita, en este trozo de estantería te pongo que tienes que poner los coches. Uy, ahí hay un peligro. Yo te lo digo por experiencia, que al final no. Es mucho ¿verdad? más complicado. Y los coches se caen, se reparan, se caen. No, es mucho más práctico luego de ser metido de tienen que subir de también, que ¿no? lo que decíamos. Sí, que se tienen que subir también a una altura claro, para no, poder poner la La estantería muy alta, nada. O sea, yo estaba hablando de estanterías chiquititas porque yo las que tenía eran eran bajitas, pero aún así, nada, es mucho más valioso para ellos claro. organizarlo ahí. Claro. Y. y sí. ¿Y tú qué piensas de esto de quitar unos cuantos juguetes? O sea, ir sacándole juguetes, a medir, yo qué sé, cada semana unos tantos juguetes o no, eso es peor a la hora de luego poder organizarlos. A ver, yo personalmente, aunque no me, no me debo de, de meter aquí porque el orden no es igual para todo el mundo, ¿vale? Y cada uno decide cómo lo quiere tener, ¿vale? Pero personalmente yo prefiero tener todos los juguetes juntos, vale porque ya lo he hecho, también eso que tú has dicho, tenía un juguete guardado en el armario y al final pues apenas juegan con él porque está en otro sitio, está en el armario, ¿sabes? Y, sí, cuando se acuerdan, pues sí, van a por él. Pero yo prefiero que estén todos los juguetes juntos y aquí están todos los juguetes, aquí está toda la ropa, aquí está todo. A mí me gusta más, más esa idea para centralizarlo todo, ¿no? Tener que aquí juguete, allí juguete, allí también... Uf, para la hora de recogerlo también es más complicado el tener que pensar ello ah, vale, aquí tengo los coches ¿y dónde tengo lo otro? eso, lo otro lo tengo en el armario y lo otro lo tengo en el... creo tra... sí. es que lo, lo estamos no cuanto más simple mejor entonces, todos los juguetes juntos y ya, y, y, y, y decidir, pero bueno, oye, que hay casos en los que a lo mejor tienen muchos, no se quieren deshacer de ellos de ninguna de las maneras, entonces, bueno, pues a lo mejor podemos optar por esto que tú dices, de llevarnos cuantos al trastero, y a lo mejor no a la semana, sino, yo qué sé, cada X meses o cada cierto tiempo, pues cambiamos, rotamos y cambiamos juguetes, llevamos eso al trastero y sacamos los otros, y así... Es una forma de que no de que no se aburran ¿no? De, de los juguetes, no de los mismos juguetes, pero a mí no me, no me termina de convencer, ¿sabes? Yo creo que, que cuanto más tienen, menos juegan y que al final, eh, bueno, acaban jugando pues, con lo mismo, con lo que más les gusta y con el juguete que realmente pidieron con con ganas y que no era un capricho y que ese es el que el que quieren, ¿no? Y el que no, al final, es tontería, van a jugar un rato con ellos, aunque se los traigas de nuevas van a jugar un rato con ellos y al final va a seguir ahí acumulado, no sé, sí. creo que no merece la pena para un rato, ¿no? Es mejor darle salida y sitio para otro, para para otro Sí, sí que es verdad. ¿Y no los lo Bueno, yo ahí, ¿sabes qué? Sí que me he dado cuenta un poco, que a veces no saben cómo jugar con ciertos juguetes, ¿no? Eh, por ejemplo, en... Eh, nosotros, en mi caso personal, yo tengo la casita de los Silvanian Families que además lo publicaba ayer que estaba jugando con la niña y estaba yo disfrutando otro juguete que siempre he querido de pequeña pero mi hija también, esta vez ha sido doble y, y tenemos muchos juguetes de Playmobil, muchas casitas de Playmobil, un veterinario, no sé qué y entonces mi hija no sabe cómo jugar a eso, ¿no? hasta que ya un día le dije digo, ¿Por qué no sacas todas las casas? Te haces una ciudad y entonces estuvo así dos horas de seguida jugando con todo, ¿no? Y a veces también es que no saben cómo jugar, que se centran solo en esto es una casa y ya está, no tengo más posibilidades y, el, y lo mismo hay que darles un pequeño empujón para que empiecen a jugar y a expandir toda esa imaginación que tienen, ¿no? Que con incluso ni Playmobil, o sea, con las figuras de Lego les puedes montar un mini mundo, se lo montas todo al principio y luego ya ellos ya lo irán haciendo poco a poco, ¿no? Entonces a mí sí me parece buena idea tenerlos todos ahí para que vayan explorando todas las posibilidades que pueden. Cuando son más mayores, quizá cuando sean más pequeños pueden dispersarse más, pero quizá ya con cinco años así o incluso un poquito menos podrían tener todos. Sí, pero es un poco a nivel personal. Sí, pero todos, La idea de todos es que, que no sean tantos, ¿vale? Que cuanto más juguetes tengamos, más difícil va a ser recogerlos para ellos, ¿vale? Entonces menos es más. Y, claro. y al final... Eh, es ponérselo más sencillo. Entonces, claro, si quieres que los recojan, pues si tienes muchos y no quieres deshacerte de ellos, pues igual sí vas a tener que llevar unos cuantos al trastero o a donde sea, porque es que si no, ellos no los van a recoger. ¿vale? Claro. Pero si les queremos educar en que, en que sepan recogerlo y demás... Yo creo que lo suyo es, es que aprendan desde pequeñito a eso, a, a decidir, ¿no? A decidir, esto lo quiero y esto, bueno, me puedo deshacer de ello y puede, puedo dejárselo a otro niño que, que lo disfrute porque yo realmente no lo voy a aprovechar. Entonces, creo que, que la educación que le estamos dando ahí es algo muy, muy... que le va a servir mucho en su futuro, ¿no? Ese, es que luego ya no van a ser juguetes, luego van a ser otras cosas. Eso es, pues es que eso es. Ya no, no cosas. O sea, que empezamos descartando, aprendiendo a descartar juguetes y cositas, pero es que luego ya son descartar personas, descartar trabajos, descartar... Eh, estamos enseñando a lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Eso es, a decidir. Oye, ¿y los libros? Eh, los Vamos. libros, pues yo... Los pondría también en estantería, eh, a su altura también, que los puedan coger y, y, y colocar ellos y en, en, en vertical. En vertical, en ¿no? Interior. Como siempre. No. Sí. Vamos, ahí no habría sí. mayor más. Sí, vale. sí se pueden poner. también se pueden poner por, por categorías, como te digo, pero bueno, ahí... Ya, igual es un poquito más complicado para ellos. Yo, bueno, sí que a mí me gustan por altura, o sea, a mí se los tengo puesto por altura, además, todo a más, a, más, a más pequeño y a su vez por categorías también, ¿no? Por pues si tienen de, en mi caso, tienen de superhéroes, pues están todos los superhéroes juntos, todos los de princesa juntos y, y demás, ¿no? Pero bueno, ya sería lo suyo, ¿no? Que, que estuviesen por categoría. Pero ya ahí. Que, claro. con que estén por lo menos puesto así. A ver, a la hora de ir a por un libro, pues lo ideal es que estén junto por categoría, porque si no, imagínate si tienes aquí, aquí un libro de, de superhéroes y el otro lo tiene allí en la otra punta, pues para buscarlo mmm, no, no está organizado. ¿no? Y decidir, ¿no? Que leer también. Claro. claro. Sí, para poderlo ver todo a simple vista de ah, vale, tengo estos libros de superhéroes, estos libros de princesas, estos para dibujar, estos para... Sí. Claro. Pues sí, pues sí, no se lleva razón. Oye, y claves para que puedan disfrutar, a ver, venga, aquí viene lo más importante. ¿Cómo hacemos para que disfruten organizando, no? ¿Cómo hacemos para integrarles en ese, en ese momento de venga, nos toca recoger? Bueno, pues yo lo haría eh, dejando que esto sea parte del juego. Esto tiene que ser, el recoger Tiene que ser parte del juego, no puede ser como tú has dicho Venga, que toca recoger No, no, o sea eh, Tenemos que 10 minutos antes O 15 minutos antes Avisarles de, chicos Cuando llegue la aguja grande al 12 Nos vamos a la cama O nos vamos a tal lado, ¿vale? Así que venga, chicos, vamos a, a recoger, pero vamos a recoger eh, ¿Sabes? la imaginación, que sí. todo esto sea sea parte del juego. De esto sabes tú más que, que yo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, organizando las casas, ya no solo ordenar porque no es lo mismo ordenar que organizar. Ordenar sería esto, llevar las cosas a su sitio, ¿no? a su lugar, que ya está establecido el recoger. Pero organizar es pues esto, vamos a decidir qué juguetes nos vamos a quedar, qué juguetes vamos a donar, qué juguetes vamos a reciclar y demás, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago es jugar con ello. Eh, venga, chicos, vamos a, a corriendo a ese sillón los juguetes que más, más, más, más nos gusten, los con los que más jugamos. ¡Rápido, rápido, rápido, vamos, vamos! Intentando siempre que no sea una competición, porque no me gustan nada las competiciones, las comparaciones, las comparaciones son odiosas, ¿vale? Ya se van a pelear y no, simplemente un juego, incluso hacerlo yo con ellos. Venga, chicos, decidme cuál. Venga, pues este, venga, ah, más pues yo lo digo, corre no venga. Eh, y que sea juego, ¿no? O, o si les cuesta mucho decidir los que más les gustan, pues cambiamos. Venga, chicos, pues el que menos guste, el más feo, que ¿cuál es el, más, el juguete más feo con el que menos juguéis? Venga, chicos, pues ese, haría, ¡a qué rico! Y vamos, vamos echando la imaginación, vamos ahí pensando a ver cómo de qué manera eh, podemos hacérselo atractivo a ellos, ¿no? O, venga chicos, vamos a ayudarle a unos niños que no que no tienen juguetes para, para jugar, a ver qué juguetes podemos darle nosotros a ellos, qué bien vamos a hacer ¿eh? esos niños con lo, con lo buenos que, que sois vosotros, o pues vamos a hacerle que, que esos niños pues puedan puedan disfrutar ¿no? de, de, de tener esos juguetes que, que no tienen, ¿no? Pues eso, irle, es irle convenciendo. Es, es darles ese poder de decisión, darles esa oportunidad de participar y, de hacer, y hacerles sentir que están ahí, que son importantes al final, ¿no? Y con respecto al tema del juego, efectivamente, cuanto más divertido se lo hagas, mucho mejor, porque al final... Cuando no quieren... O sea, no es que ellos no quieran re, recoger. Al, a, de hecho, los niños pequeños tienen una etapa de completo orden y lo único que quieren es recoger, guardar y guardar y guardar. Y normalmente muchas veces los adultos somos los culpables... Que, se, que les quitamos esas ideas de la cabeza por lo que sea, bueno, por lo que sea no porque al final lo haces tú más rápido no porque, Pero... porque acabamos recogiendo a nosotros en lugar de ellos, Eso. acabamos recogiendo a nosotros es. porque eh, salimos quitando para un sitio y no hemos calculado Eso. los 15 minutos los 20 minutos de antes para que lo recoja entonces, no, no, igual todas así, venga, vámonos sí. y nosotros mismos dejamos las cosas tiradas antes de ir, ¿no? o sin recoger entonces es que es imposible que sí. ellos recojan Efectivamente, es lo que Montessori llamaría una etapa sensible, no la etapa de recoger o la etapa de estar súper concentrados en algo y nosotros les interrumpimos, pues eh, no somos conscientes de lo que les podemos llegar a cortar cuando están concentrados o cuando están recogiendo y, y al final pues claro a futuro pues quitan se, ese hábito se les, se les quita pero vamos básicamente es lo que tú dices es eh, yo no quiero recoger no porque no me guste recoger sino porque me lo estoy pasando bien y no quiero dejar de divertirme entonces si lo hacemos divertido pues obviamente eh, va a ser para ellos un juego tan divertido como el que estaban haciendo y van a van a colaborar más mm. claro bien. en principio pues eso pues con las canciones, de esto de que hay, ¿no? De que voy a guardar. A guardar. Pues, <ríe> pues eh, con canciones, cantando, bailando, de ah, imaginación al poder. Sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente. Pues sí. Uh -huh. Pues eh, bueno, y, y todo esto, claro, a, a la larga te tendrá algún beneficio, ¿no? Para los niños, ya no solo para los adultos, porque, bueno. Claro. Los que, eh, que cuanto más ordenados sean. Mmm, Menos caos habrá en la vida, ¿no? Claro, exactamente. Le estamos enseñando, como hemos dicho, a tener autonomía, ¿no? A que sean ordenados hoy, pero también para que sean ordenados mañana, ¿vale? Y además, pues, eh, bueno, a que sean independientes, ¿no? Y a, a todo a todo esto que, que hemos dicho, ¿no? A que sean responsables con sus cosas, a crearle un hábito. ¿Vale? A que aprendan a crear hábitos y rutinas en su vida, ya no solo ordenando juguetes, luego van a ser crear hábitos y rutinas saludables en su vida, ¿no? Y es el primer paso. Y luego, además, todo esto eh, lo dijimos en un directo que, que tuve con Ruth, que es profe de, de infantil, que ah. todo esto repercute incluso en su resultado académico, o sea, que ah. son todo, todo ventajas. Claro, claro, efectivamente, sí. Pues nada, ya no hay excusa para para empezar con ellos a, a tomar un poco en cuenta todos estos tips y ponernos a organizar con ellos. Eh, bueno. Se ha ido uniendo gente por aquí, es que ya has, me da miedo que se nos corte la, la llama, el directo, sí. eh, pero no he visto así ninguna pregunta, no sé si alguno de las personas que nos está viendo tiene alguna duda, que queráis que conteste mientras sí. lo pensáis o nos lo escribís. Eh, la Mademoiselle Antic sí que nos preguntaba A ver si nos puede responder Cuando tenemos un espacio muy pequeño En una habitación infantil de, de recién nacido hasta los tres años ¿Qué es lo esencial que no puede faltar en esa habitación? ¿Qué nos aconsejas tú? Bueno, pues es que lo esencial es un caso, Esto es un caso en particular no Y había que estudiarlo siempre no Como en mi trabajo, pues con fotos, con vídeo Y ver el bueno. espacio en concreto Sí, ¿no? Pero para una idea así en general, pues lo importante es saber qué uso le vamos a dar a esa habitación. Si le vamos a dar uso para que el niño duerma, si ahí lo vamos a cambiar también el pañal e incluso la, la ropa, ¿no? Entonces, o que va a jugar el niño ahí también o no. Entonces depende del uso que vaya a tener la habitación, debe de tener unas cosas u otras. Si tienes poco espacio. Pues lo, lo principal, yo creo que la habitación al final va a ser para dormir, para descansar, ¿no? A lo mejor si es muy pequeñito, ¿no? Porque a lo mejor si va a ser colecho, no sé, es que claro, ya te digo, cada caso claro. en particular, me dices de 0 a 3 años, pues a lo mejor al principio, pues si duerme contigo, pues dormiría en tu habitación, luego después, pues, eso, una mini cuna, tanto en tu habitación como en la suya, luego pasarlo a la cuna o, o luego ya después a la cama, ¿no? Ya depende de, de, cada, de cada uno, ¿no? Bueno. Eh, eh, bueno, en mi caso, mira, yo cuento mi caso: cuando yo tuve a mi niño, eh, vivíamos en un piso muy muy pequeñito, solo había una habitación. Entonces, mi niño no tuvo habitación hasta los tres años. O sea, no lo pasé a la cama hasta los tres años que, que cambiamos de casa y ya tuvo su propia habitación. Él dormía en, en el salón, en un sitito que, que preparamos en el salón, con, con cortinas de, de esta piqueda de, de gasa muy chulas, azules, ¿no? Eh, una, una cortinita de tul, de esta blanca, así, muy bueno. chuli. Entonces, al principio iba a la minicuna, luego la cuna. Y luego ya, pues ya lo pasé tarde, para mi gusto, a su a su cama no pero, y a su cuarto. Pero bueno, pues las circunstancias mandan, ¿no? Entonces, por eso te digo que cada caso en particular es eh, hay que hay que verlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Y si lo vas a cambiar ahí, pues una cómoda con cajones, por ejemplo, sería lo suyo, donde en lo alto de la cómoda colocas un cambiador y en los cajones pues tienen lo esencial para el cambio de pañal, para cambiarlo de ropa y... y y demás entonces pues, pues son pañales, toallitas, las cremas, eh, los body, los pijamas, las ropitas así de más, de más uso y luego bueno pues si tienen un armario pues ahí ya la ropa colgada o un burrito con la ropa colgada o ya cada caso como digo es un mundo ¿no? o lo cambian en el, en el salón en la mesa del salón o ponen la bañerita en el, en, en el cuarto de baño encima del video que ocupa menos, las bañeritas estas altas que hay... Sí. Idea a mí. Yeah, y hasta bañeras ya preparadas para platos de ducha, que es muy buena idea para casas pequeñas también. Mm. Eh, hablando de eso, eh, lo del tema del colecho es que es tan delicado, porque eh, tu caso fue ese, el mío fue, eh, yo iba muy ingenua diciendo, cuando mi hija duerma del tirón, la voy a pasar a su cama, eh, yo... Tenía la minicuna, ¿no? Y al final mi hija pasó a su cama con tres años prácticamente. O sea, no había manera de hacerla dormir. Entonces, bueno, pues la cuna se quedó ahí como un mueble más, que nunca jamás usé. Y con la segunda ya dije, ¿para qué voy a sufrir? Si prefiero dormir con ella en la cama que no, que no estar todas las noches pendiente de la cuna. Pero bueno, fue mi caso particular... en y, eh, hice hace poquito un vídeo sobre el sueño infantil y a lo mejor ahí también si sí quieren echarle un ojo porque sí que doy bastantes tips e ideas de cómo poder gestionar el colecho, cómo gestionar el pasarle en la cama o, o, o no, si lo quieren pasar con, desde bien chiquitito, si no, bueno, pues ahí les doy bastantes ideas. Pero sí, sería, es claro. complicadete porque al final, claro, cada familia es un mundo y luego cada niño es un mundo. O sea, tú nunca sabes si tu hijo va a dormir, no va a dormir, si va si yo qué sé, se va a poner, no lo sé. Es que lo del colecho es es complicado. O sea, lo del colecho no es que sea complicado. La decisión de decirme, compro una cuna o no, yo aconsejaría que no. Pero eh, te diría, cómprate una minicuna y luego ya verás si duerme o no duerme. Pero sí, es, es en ese sentido complicado, ¿no? El decir, el, el, el decir, me compro la cuna, no me la compro, simplemente. Eso es, yo creo que, que las cosas cuando nos hagan falta es cuando debemos de comprarlas, no antes, ¿no? Pero pues claro, que, siempre pues cuando, cuando preparamos la habitación del bebé, pues siempre preparamos mil cosas, ¿no? Y parece que necesitamos de todo y al final no se necesita tanto, pero bueno. Oye, sí, si, si al final esas cosas son que te, han don, que te la han dejado, que te la han prestado, que te la han dado... No. Claro, eh, no, ha, no, ha invertido un di no ha invertido un dinero, al final lo dona tú o lo da o lo que sea y ya está, pero si sí, además te ha costado un dinero, pues bueno, pues sería pensárselo. Sí, que es verdad. Pero bueno, en este tipo de casos es cuando Marisol entra ahí a, a formar parte de nuestras vidas ¿no? y a echarnos una mano, sobre todo en una cosa tan eh, poco conocida cuando eres padre primerizo y que es una, es una habitación en, bueno, padre primerizo. Nada más nacer el bebé o incluso después, cuando le quieres pasar a su habitación, cuando quieres crear una habitación nueva o quieres pasar la habitación de niño adolescente. Entonces, bueno, pues ahí es cuando Marisol entra ¿no? como, como asesora y, y creo que nos que podría hacer un buen papel. Así que dinos Marisol rápidamente, que yo creo que se nos va a cortar el vídeo donde te pueden sí. encontrar. No se, corta, no se corta, lo que pasa es que lo tienes que cortar antes de la hora para que se quede grabado, si no, no te deja guardarlo. ¿vale? Eso, eso, eso me refería, sí, me he explicado fatal, sí. Pues nada, me pueden encontrar en aquí en mi cuenta de Instagram, arroba acoplado con orden, ¿vale? O en Facebook, en Organiza tu hogar y tu vida, ¿vale? Eh, luego, pues hago asesoría a nivel individual, eh, presenciales u online, como he dicho al principio. A nivel colectivo, pues también hago eh, charlas, talleres, cursos presenciales u online también. Y ambientes en los que actuamos, pues un poco, pues eso que hemos dicho, espacios de casa, eh, pues todo el trastero, el cuarto de los niños, nuestra habitación, la cocina, el baño, lo que necesitamos organizar, o las casas enteras, la primera y la o la segunda residencia, ¿vale? el Pre, o sea la pre mudanza o la post mud, o, la, o la post mudanza que sería el eh, primero descartar cosas que no tengamos que llevarnos a nuestra casa nueva nuestro nuevo destino y en la casa nueva eh, cuando nos mudemos cuando la empresa de mudanza lleve ya toda todos vuestros en sedes todas vuestras cosas eh, en la casa nueva pues colocaríamos todo bien organizado etiquetado y, y demás no eh, y luego también, pues, vaciados de casas para venderlas o porque ha habido algún fallecimiento. Y además, pues, también cuando vamos a las la organizamos, si tienen empleada del hogar, pues, también formamos a esa empleada del hogar para que sepa mantener ese ese orden, ¿no? Esa organización que, que hemos realizado. Y, bueno, poco más, si tienes alguna duda. No es pues poco, que... la verdad. O sea, que ante... ante cualquier necesidad, ahí puedes entrar tú y, y echar una mano sí. a, a todo el mundo, por lo que veo. O sea, que fenomenal. Sí. Así que presencial o online, cualquier duda en arroba, acopla con orden o en Organiza tu hogar y tu vida en Facebook. Fenomenal, ¿Sí? cuando cuelga el vídeo ya de todas formas pondré todos los datos y, y de verdad que os aconsejo que os suscribáis a su canal porque tiene un montón de ideas para, pues para además vídeos cortitos que son más fáciles de ver para poder eh, tomar nota de todos esos tips y, y trucos para organizar. Yo ya estoy ahí aprendiendo un montón con ella, o sea que... Sí. Muchas gracias y... Y bueno, pues veo que no hay más no hay más preguntas y yo me temo que, que hay que cortar el vídeo. Lo cortamos, lo cortamos ya. Para ha sido lo... un placer, te voy a convocar para otro seguramente para que hablemos de esos pasos de habitación de bebé a infantil, infantil a juvenil, porque creo que puede ser un tema interesante ya a nivel de, bueno, pues otro tipo de, de información, ¿no? Para dar. Así que ya estaremos ahí en contacto. Perfecto. Muy pues bien, nada. Marisol. Aquí estaremos, acoplados, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias por participar aquí. Yeah, muchas gracias a ti. Gracias chao, a los chao. demás. Un beso. Chao, Chao. chao.